En este momento está con nosotros el director del Comando Noreste de la Policía Nacional. Hablamos del general Dionisio Natera Melenciano. Me aprendí el nombre completo. El general Dionisio Natera Melenciano. Es como un trabalengua. Bienvenido al director del Comando Noreste. Sí, bienvenido, eh, Giovanni. Creo que no es Dionisio, es Leonicio. Ah, y lo dije mal. Al final entonces. tuviste ahí un pequeño error. Leonicio. Es Leonicio, es correcto. General, eh, durante este año 2022, y a usted le correspondería evaluar los últimos meses, porque es nuevo prácticamente en nuestro municipio, ¿cómo ha sido la labor de la institución del orden precisamente para preservar la paz y la integridad de toda la población del Nordeste? Eh, bien, en sentido general, eh, vamos a darle una panorámica eh, nacional al tema policial y es preciso mencionar y señalar que durante todo este año hemos estado inmersos en un proceso de reforma ordenado por el señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader eh, Corona, y encabezado eh, por nuestro ministro de Interior y Policía, eh, Chubásquez y ejecutado de manera magistral por nuestro director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Este proceso de reforma que trae un fortalecimiento institucional, que trae seguridad jurídica para la carrera policial y que trae beneficios para nuestros agentes, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de los beneficios sociales para nuestros agentes. De manera que, eh, visto la reforma, eh, sumado a los planes eh, de seguridad que igualmente ha implementado y ha ordenado el superior gobierno, eh, planes de seguridad como por ejemplo la Estrategia eh, Nacional de Seguridad Integral, eh, que ha sido esta que, ha, que se ha implementado en los barrios. Eh, que más niveles de sensibilidad tenía en el tema de criminalidad. Y por ejemplo, pudiéramos señalar aquí eh, cuatro barrios de ellos, que son el San Martín de Porre, eh, Vistal Valle, eh, Santa Ana y Pueblo Nuevo. Hemos visto entonces una combinación entre la reforma y estos planes de seguridad de una rebaja eh, significativa en el tema de la delincuencia y la criminalidad aquí en la provincia de Duarte. General, una, una, una observación en esta parte, ¿entiendes de la Policía Nacional que como institución en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la implementación de este plan en estos cuatro sectores, que fue un plan piloto en aquel entonces, ¿ha dado resultados positivos en lo que concierne a San Francisco de Macorís? Sí, sí, claro, es correcto, ha dado muchísimos eh, resultados positivos y fruto de ello es que en las últimas estadísticas, en los últimos estudios estadísticos que hemos tenido, eh, la rebaja eh, significativa en la criminalidad en estos sectores ha sido de un 64%. ¿64%? Sí, en claro, comparación claro, con, con claro, meses anteriores. En comparación con años anteriores, es correcto. ¿Cuáles serían los retos y desafíos de la institución del orden de cara al año 2023, que ya se aproxima en horas? Sí, en cuanto a los retos... Eh, decirte que eh, continuar con ese proceso de reforma para que sea eh, sostenible en el tiempo y lograr nosotros entonces la institución con los niveles de fortaleza y con los niveles de transparencia que requiere la sociedad dominicana para este tiempo. Bien, muchísimas gracias al director del Comando Noreste, Leonicio Natera Melenciano. Lo dije bien ahora. Eh, sí, más o menos. Bien, y exhortar, me imagino, a activar. A generar una última pregunta antes de despedirlo. Ya activaron la segunda fase del operativo, fin sí, de año. Sí, sí. ¿En qué consiste, brevemente, en, en lo que tiene que ver con el comando noreste? Eh, sí, eh, la segunda fase eh, del operativo, eh, Navidad, eh, con responsabilidad. Eh, vamos a tener un incremento en el patrullaje y en la vigilancia. Eh, vamos a tener un aumento en la, en, el, en, el, en los niveles de inteligencia y vamos a dinamizar eh, los procesos de, de investigaciones criminales para lograr que eh, esta segunda fase eh, sea como la primera donde los eventos eh, fueron sumamente mínimos y no tuvimos ningún tipo de hecho lamentable aquí en la provincia de Duarte. Bien, agradecer una vez más al general del comando noreste con asiento en San Francisco de Macorís por estar aquí en este programa especial de Meridiano Interactivo despidiendo el año 2022 y recibiendo con fe y esperanza el año 2023.